Cuando yo no quiero tener relaciones con él, el que ella vez el vestido me rompió y todo el problema que hubo, él me dijo a mí, mamá, ya no te voy a dar el dinero de la niña, ¿no? porque si tú no tienes relaciones conmigo, yo no te voy a dar el dinero de la niña. Esa cuatuna navaja, que se la dan supuestamente, yo no estoy muy segura, que él me dice a mí que se la dan donde él trabaja. Entonces se agarraron, yo fui y yo fui y me dieron puntos por ahí por donde yo vivo. Dicen dije, que no, que eso no es de una navaja, entonces como quiera yo estoy cortada. Él tenía una navaja amenazándome, sacando el, el teléfono, me lo trayó para afuera, para que yo me fuera de la casa, que no me iba a dar ningún dinero si yo no estaba con él. Pasó tuvimos un problema dentro porque yo le dije Ay, tú tienes que dármelo y ya ese teléfono tú sabes cómo no se pone ahí a ver me rompido el teléfono yo hasta el él, yo se lo rompí entonces esta gente vienen aquí de que no que ahí lo que le van a poner es una orden de alejamiento ¿Qué ¿Un, un fiscal no fue pues, en, la, en el nombre, ministerio bueno, público se quedó con el celular no me lo hizo, la, para que evidencia la prueba de cuando él amenazaba y de, ah, diciéndome vaina también de que, que se iba a jolcar, que yo iba a ser la culpable de todo eso. Yo no entiendo por qué quieren nada más hacer eso, porque desde un principio lo que tenían era que buscarlo preso. Porque si él me había matado con esa navaja que él tenía... ¿Qué es todo? ¿Qué todo esto? Sí, y que él me dio en la casa. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta situación? Separados? De la, nosotros tenemos cuatro años de separado. Yo viviendo en la capital y él viviendo aquí. Cuando él quería llevarme algo de dinero, él quería estar teniendo relaciones conmigo. Cuando yo venía de aquí, él quería estar teniendo relaciones conmigo. Y nosotras, a veces las mujeres, por, por ayuda del dinero de la niña, yo cedía tranquilamente. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se llama? Richard Vladimir Reynoso se llama él. Él está trabajando en una compañía de Claro donde supuestamente le dan yo creo que una escopeta para trabajar y una servillana. Él trabaja que con esa servillana era que él me estaba amenazando a mí. Entonces este fiscal lo único que dice que no, que es lo que va a poner una orden de alejamiento y que la él nunca en su vida, la niña tiene cuatro años y nunca ha ido a buscar a la niña, él me dijo esa vez me gritó a mí. ¿Es para comprar para comprar el teléfono que tú me rompiste y me enseñó pilas de dinero que tenía una cartera me mandó el dinero de la niña atrás y me dijo que él sale ganando porque todos esos problemas fueron en su casa pero que él fue que me llamó a mí y que, que fuera a buscar el dinero entonces el fiscal lo que dice es que él lo que va a poner es una orden de alejamiento y si él me había matado entonces a mí, si había pasado algo peor porque si él ya estaba preso yo no digo nada pero ¿por qué fiscal Nada más quiere poner una orden de alejamiento. Tú dices que, tú dices que él te amenaza o te amenazó. Mi, me amenazó este día por tener relaciones sexuales. La otra vez él lo hacía más, más normal. Pero esta vez ya él, él, lo, él lo cogió a, a pique, a pecho. Porque ya yo le ya yo lo había sometido a él ahora. ¿Qué te decía? Ahora mismo. Ahora mismo que si yo no tenía relaciones con él sexuales, él no me iba a dar el dinero de la niña. eso? ¿eh? No corrió ¿Eh? en su casa el... aquí en el alto en el acto de la Javier, en la en la callea había personas y habían testigos no no habían testigos. y ya el fica está diciendo que no no de que quedó un testigo de que quedaron el... espérense ¿Eh? ¿Dónde vive la niña la niña vive conmigo en la capital. Desde que la niña nació, yo me fui con la niña para la capital. Tú lo habías sometido anteriormente a él. No, esta vez fue que yo lo sometí a él. ¿Te algún documento a que tú puedas mostrar? Ahora ¿De mismo, sometimiento? De, de sometimiento no, mi amor, porque yo vine a una vela de, de mi abuela. Entonces yo no traje ninguno de esos papeles. Ya estaba suerte. Tú me entiendes, ya estaba sometido, ya esta era la primera quincena que tenía que darme. Como yo no quise tener relaciones con él, ya, ya, ya él como que se llenó a pecho, porque ya iba a sabe que por eso fue que yo lo hice. ¿Pusiste la denuncia de...? de, de sí, yo, la denuncia de... yo puse una denuncia y me mandaron de que para el Ministerio Público. Y allá un, un fiscal fue... ¿Para ¿Dónde está a poner la denuncia? Eh, de, pues, yo fui a los cuarteles, a algunos, a algunos lugares y ahí me mandaron de que para el Ministerio Público. ¿Y fuiste al Ministerio Público? Sí, al Ministerio Público, porque yo no sabía bien y ahora el fiscal lo que dice que lo que va a poner es una orden de alejamiento de que en contra después de los dos, ríe, después que yo estoy herida y todo eso, entonces eso no vale. Y el vestido como él me lo, como él me lo rompió por todos los lados que no quería la que casi violarme.